medicamento suficiente para todos los padecimientos, no tenemos en este momento ninguna eh, deficiencia en la cuestión de los medicamentos y por supuesto tenemos todo el biológico para eh, yo lo que les invito a la población y que me ayuden todos ustedes como siempre es a que eh, se invite a la población vacunas contra la influenza para evitar en esta temporada invernal cualquier problema. Pero fuera de las vacunas, ¿qué otro tipo de medicamentos sigue haciendo falta en Catamaripa? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,